Hemos analizado las cuentas de MUCESA que es la empresa municipal que gestiona el cementerio y aparte de los contratos fantasma que ya los denunciamos en fiscalía y se están investigando en los juzgados hemos encontrado algunas otras cosas a partir de 2013 que no nos cuadran mucho ¿Qué pasó en 2013? Pues que el Partido Popular Decidió vender el 49% de las acciones de la empresa a un socio privado, diciendo con ese argumento de que iba a mejorar muchísimo la gestión. Muy bien, pues analicemos qué ha pasado con esa gestión. Hasta 2013, cuando la empresa era 100% pública, la empresa ingresaba más o menos 4 millones de euros todos los años. ¿Y qué pasaba con el beneficio? Pues el ayuntamiento recibía alrededor de medio millón de euros de beneficio. Muy bien. Y después de la privatización, pues lo primero que ocurrió es que aumentaron muchísimo los ingresos, a 6 millones de euros. Bien, recordemos que esto es lo que pagamos los granadinos por los servicios del cementerio. Es decir, pasamos a pagar 2 millones más. Eso prácticamente pasó a ser beneficio. Algo más de un millón y medio de euros de beneficio en 2017. Bueno, pero también entonces el ayuntamiento pasó a recibir más y pudo hacer otras políticas. No, para nada. El ayuntamiento en ese año recibió 300.000 euros y el resto fue para el socio privado. Bien. También se habían comprometido a no subir las tarifas y, sin embargo, pasamos a pagar de unos 400, 500 euros por el uso de la sala a unos 600, 700 euros por el uso de la sala o incluso más. Bien. ¿Aquí quién está haciendo el negocio? Esto es lo que vemos que hay que analizar para actuar en consecuencia y además en este contexto de beneficios millonarios para el socio privado tampoco se entiende esa campaña masiva de exhumación de enterramientos en algo tan sensible como la gestión del cementerio municipal. Por eso hemos presentado una moción a pleno para que se constituya una comisión que investigue todas estas cuentas, que sepamos qué es lo que está pasando con el dinero de los granadinos, quién está haciendo el negocio y podamos actuar en consecuencia.